Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere que queréis. Mirar. hoy tengo un vídeo muy cortito en el que os voy a presentar un nuevo producto que ha lanzado ahora mismo, Videos verticales multiusos. Son videos verticales en diferentes nichos para que puedas alimentar tus redes sociales como un grande, como un pro. Los vídeos son sencillitos, están pensados para videos cortitos como TikTok, como Shorts, como Instagram, con una duración muy breve para que tú puedas alimentar tus redes sociales sin estar pensando qué voy a hacer, qué voy a poner, no tengo hoy, cómo lo voy a hacer, nada. Con esto puedes alimentar tus redes sociales sin ningún tipo de problemas. Te voy a mostrar la página. es esta, se llama Vertical Video Fire Sale, viene el demo de lo que tú puedes ver el comprar ahora y vamos a ver rápidamente, ya sabes que estas páginas son súper largas, pero yo te las voy a mostrar rápidamente para ir directamente a lo que nosotros queremos saber son este tipo de vídeos, son muy sencillitos, te sirven también para anuncios para Vertical Ads, mira viene aquí TikTok, tiene un total de ganancias de este año de 11 billones, 11 billones es una barbaridad y aquí te pone lo importante que, que es tener videos verticales. Todas las marcas los están usando. Pero eso tú ya lo sabes. Y como ya lo sabes, mira, aquí te ponen los precios que puede llegar a tener una sola video template en, en cualquier nicho. Es 29, 25 al mes. Al mes. Pero ellos no te lo van a poner al mes. Y además es un PLR. Yo he comprado el PLR. Es decir, puedo vender o revender esto que se llama Vertical Video Fire Cell. Un bundle de 5.000 video templates en 4K, 1080, alta definición, 9 nichos. Vamos a ver cuáles son los nichos. Mira, naturaleza. Para esos vídeos que quieres hacer de relajar y de espiritualidad y todo eso, pues vienen muy bien. Animales. ¿Lo ves? Comidas. Viajes, fiestas, música, celebración y dinero Esos son los nichos que tiene, los, nuevo, los nueve nichos Tiene la versión de Private label y la, de, la versión de Personal Use Para que tú puedas usar estos vídeos Mira aquí están, sales vídeos, explainer, bla bla bla 5.000 video templates Me voy a ir nuevamente al principio Y voy a dar clic en demo Por ejemplo este es de 8 segundos, míralo muy sencillito ¿Ves? si tú quieres hacer vídeos de este tipo, si tienes un canal con un ejercicio o quieres hacer un canal, pues mira que ya tienes varios vídeos de esos de naturaleza mira para son, este es muy largo, 57, este es de 4 solamente, pues te puedes poner un loop, ponerlo todo el tiempo y y no parará, mira muy bonito, súper bonito además tienen un sonido de fondo que tú puedes o no utilizar aquí tienes un caballito, 9 segundos está comiendo muy sencillitos, muy facilitos 13 segundos míralo tiene muy buena pinta se ve muy bien este de una cerveza con algo mira, ves es un cóctel, no es una cerveza ahí está, muy bien de viajes y en fin así tienes todos bueno y como quiero que este vídeo sea muy cortito y ya te he dicho que yo he comprado los derechos de reventa mi lista privada mi lista privada los tiene gratis gratis si estás en mi lista privada corre ahora mismo donde tú ya sabes que tenemos todos nuestros freebies y descárgate los vídeos que quieras tienes este producto completamente gratis y si no estás en mi lista privada, hombre, tienes dos opciones. Una, comprar tú por separado todos los productos que yo voy poniendo. O este específicamente lo puedes comprar aquí abajo. Te voy a poner el enlace para que lo puedas comprar por separado. O bien, unirte a la lista privada. Te unes a la lista privada y ya tienes todo lo que voy presentando completa, total y absolutamente gratis. Ahorras mucho, el fee no es costoso, la mensualidad tampoco y tienes... Siempre muchos productos que son relevantes para tu negocio actual o para hacer tu propio negocio. Imagínate que pones aquí en Fiverr, por ejemplo, en People Per Hour, que haces estos vídeos o que entregas estos vídeos personalizados, les pones aquí un wrapper, en fin, te estoy dando ideas. Pero bueno, que es muy sencillo trabajar ahora con vídeos y si ya los tienes hechos, pues hombre, mucho más fácil. Te dejo los enlaces aquí abajo para que puedas conseguir... Vídeos verticales en nueve nichos y puedas aumentar tu negocio online. Marketer lo voy a dejar hasta aquí. Solo quería enseñarte este vertical vídeo porque el vídeo ahora mismo no es que esté de moda, es que vino para quedarse. Es como los jeans, ya no se va a ir. Simplemente va a mejorar y va a aumentar con el tiempo. Así que lo mejor que podemos hacer es estar ya en este negocio de los vídeos y seguir aumentando nuestro arsenal de activos digitales para que nuestro negocio siempre esté fresquito y sano una vez más te recuerdo que aquí abajo en la descripción tienes el enlace para que puedas conseguir los vídeos verticales a un precio súper bueno o bien apuntarte a la lista privada y si estás en la lista ya hombre vete corriendo y descarga cuanto antes estos vídeos verticales para alimentar tus redes sociales como un campeón marketer lo voy a dejar hasta aquí Espero que te haya gustado este mini vídeo para mostrarte estos vídeos verticales. Te invito a que compartas el vídeo con tus amigos emprendedores. Te agradezco muchísimo el tiempo que has tomado para ver este vídeo. Y te recuerdo una vez más que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!